star? star. <sighs> nice Bye. Bye. Esa canción, para ti, la escucha, atenta Llega de nuevo San Valentín. San Valentín, como duele que no estés aquí no Que es su más no tiene, no tiene fin, si tú sonríes soy un arlequín, arlequín. De tu partida fui un comodín. comodín, a tus besos nunca fui a fin. En fin Buscaba la magia de tus brazos pero nunca la encontré Tú nunca fuiste Merlin Hasta Pequín hubiera llegado sin riqueza Y traerte mil adornos que adornas en tu cabeza Me volviste un cazador Que no tuvo recompensa Yo no quería jugar y tú me usaste como pieza De esas que no tienen valor Si esto fuera ajedrez Yo sería tu peón La verdad es que no consigo entender Si el amor no es un juego como es que pude perder? Llega de nuevo San Valentín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 al son de una guitarra, mi alma es que se desgarra Escribiendo barra tras barra lo que sentí en tus garras Fui dibujo de bizarra, un cuento que no se narran que sean cosas bizarras, sería mejor callarlas Eso no era un cuento de alas, pero me diste dos alas Que nunca podría usarlas, pero siempre juré que por ti daría mi vida Pero quién iba a pensar que tú me la quitarías, te confieso cada día al despertar quería el café de tus ojos para desayunar La silueta de tu cuerpo utilizaba como musa Intentaba recriarte entre mil letras difusas Llega de nuevo San Valentín Como duele que no estés aquí No soy feliz Quiero tenerte de nuevo Besarnos de nuevo que miremos las estrellas Perdamos el miedo, cerro la herida y cicatriz no soy feliz quiero tenerte de nuevo besarnos de nuevo que miremos las estrellas perdamos el miedo cierro la herida y una cicatriz no soy feliz